Israel enfrenta una grave crisis interna, política, social. Eh, la coalición gobernante de extrema derecha está impulsando proyectos de ley que, según sus detractores, no solo debilitarían el sistema judicial, eh, sino que le darían casi el poder absoluto al Ejecutivo. Eh, las críticas, eh, que incluyen protestas muy importantes en, en las calles de Israel, eh, las críticas a esta iniciativa impulsada por Netanyahu y sus aliados. Eh, bien... Eh, Incluso cosechan eh, críticas justamente por derecha, por izquierda, la rebeldía en el ejército, de los reservistas. Eh, hay quienes hablan de un golpe de Estado en Ciernes, el camino hacia una dictadura, o incluso la posibilidad, plantean algunos, de una situación que puede llegar a una guerra civil. Veremos eh, ahora con un especialista, alguien que nos puede dar una mirada, explicarnos un poco de qué trata esta cuestión. Él es Pablo Grodnev, él es Secretario General del Llamamiento Argentino Judío. Gracias por acompañarnos, Pablo. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor. Pablo, ¿es exagerado eh, el panorama que debemos no, no, No, no es exagerado y es le, realmente para, para todas las comunidades judías del mundo eh, muy preocupante, ¿no? porque nosotros todos fuimos creciendo con la imagen de un Estado, si bien, críticamente, pero con la imagen de un Estado democrático o con la idea de un Estado democrático, pluralista, este, y en lo que siempre estábamos pensando es en, eh, en cómo se podía llegar a una convivencia plena con los palestinos, con esta cuestión de la idea de dos pueblos, dos estados para dos pueblos. Y ahora nos encontramos con, con otra dinámica, con una dinámica que más, además de la cuestión de la ocupación, eh, hay una ocupación interna en Israel, ¿no? Hay una, una cuestión eh, eh, que más no fronteras afuera, sino fronteras adentro claro. de Israel. Eh, lo cual es muy preocupante, ¿no? Es una, incluso una situación inédita, porque si bien hubo un corrimiento a la derecha del electorado, eh, me parece que ahora se llegó a, una, a, un, eh, a un gobierno que está casi rozando el fascismo, Bien. lo cual es una contradicción muy grande en un estado o en un, en un estado que alberga a una parte importante del pueblo judío. Bien, a ver, ¿cuáles son los puntos centrales sí, eh, de esta reforma judicial? Bueno, vos, vos lo dijiste, sí. eh, lo, lo, empez, lo empezabas a contar. Acá, el, ¿qué es lo que quieren hacer? Mm. Primero hay que contar cómo, cómo se cómo se armó esta coalición. ¿no? Hay una inestabilidad política muy grande desde el año 2019 eh, hubo cuatro elecciones, cuatro gobiernos, que, cuatro que. coaliciones, es un sistema parlamentario. Hubo cuatro coaliciones que fracasaron. En realidad, la elección que se hizo en noviembre del 22 se tendría que haber hecho en el año 2025. Eh, fueron fracasando y a la vez el electorado se fue corriendo más hacia la derecha. Eh, y la cuestión es que este gobierno que ahora este, encabeza Netanyahu es un gobierno de seis partidos, de los cuales uno es el partido del Likud, el partido de Netanyahu, y otro, y los otros cinco son partidos religiosos o de extrema derecha. Entonces nos encontramos ante un problema. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos? O sea, ellos quieren de alguna manera terminar con el compromiso democrático de la creación del Estado pluralista, de respeto a las minorías, e imponer, una, imponer desde, el, desde un. un desde el Congreso, desde la estadura, desde el Congreso, este, desde la CNESET, eh, imponer un comité de elección de la Corte Suprema en la que tenga may mayoría el Parlamento. claro, Y una que ellos puedan decidir cómo se constituye la Corte Suprema. Lo que hay que explicar y lo que hay que contar, porque acá, acá hay una cuestión, cuando uno enseguida hace la comparación entre la Corte Suprema Argentina y la Corte Suprema israelí. En Israel la Corte Suprema es garantía de, de, de sostener y de mantener los derechos de las minorías, claro. a diferencia de lo que, bueno, en mi opinión, vivimos nosotros acá. claro eh, Es muy importante a tal punto eh, que la Corte Suprema israelí ha recibido demandas de los palestinos y ha hecho lugar a demandas de los palestinos por cuestiones de falta de respeto de la propiedad privada o de invasión a sus territorios cuando no correspondía y la Corte Suprema Israelí ha hecho lugar. Claro, y la cuestión de fondo acá o el disparador o lo que se critica en las calles de, de, de Israel sobre todo es que la intención es maniatar a, a, al Poder Judicial eh, sí. con el nombramiento de, de jueces de, de los tribunales e incluso con la posibilidad de, de revocar o de ignorar fallos eh, con decisión en el Parlamento ¿no? Sí. para blindar a Netanyahu y aliados que están plagados de, digamos, están, están llenos sí. de, de causas de corrupción. Que muchas están avanzadas. Sí, pero digamos, por sí. un lado están las tres las causas de corrupción que tiene Netanyahu, sí. no Por un lado eso. Y, pero por otro lado también está el, aquellos que quieren legalizar los asentamientos sí. ilegales. Están aquellos partidos religiosos que quieren eh, no respetar el derecho de, la, de las minorías, no respetar el derecho de las mujeres, no dejarlas ir a rezar al, al templo a las mujeres. O sea, hay un retroceso, esto significaría un retroceso en todos los órdenes de la vida, no solo de los israelíes, sino de los judíos. Claro. Porque también hay una idea de manejar ellos y de decidir ellos quién es judío y quién no. Claro. Esto decías afecta incluso a las poblaciones judías fuera de Israel, ¿no? Me, me comentabas antes sí. eh, de sí. la entrevista. Sí, porque, digamos, porque uno no puede dejar de reconocer que Israel tiene.. Este, como la comunidad más, más grande del mundo, tiene lazos con todas las comunidades judías eh, del mundo. Eh, y bueno, y las afecta, nos afecta por supuesto. Eh, además, aunque uno pueda explicarlo, la imagen de los judíos también está, la gente la relaciona con lo, las cosas que suceden en el Estado de Israel. Claro. O sea, es como indisoluble. Uno puede decir, bueno, mira uno debe eh, aclarar que una cosa es el judío y otra cosa es el sionista y otra cosa es el israelí. ¿no? El israelí es aquel, aquella persona que nació en Israel, el sionista es aquella persona que tiene la ideología que considera que los judíos deben venir a Israel, y el judío es aquel que se considera judío, digamos, claro. tiene identidad judía. Claro, pero me comentabas digo, que, que esta reforma va hacia ¿no? acercar eh, esa identificación más hacia ese sionismo, y menos hacia la idea del de, de judaísmo como sí, un pueblo una cultura sí. y, y demás cuestiones alejadas de la cuestión pero no aritosa. cualquier sionismo porque lo que, hay que lo que lo que es bueno también aclarar que el sionismo que últimamente se lo ha, se lo define como el nacionalismo israelí mm. El sionismo en realidad es una ideología política que va, que iba o que fue, desde el que va desde la izquierda hasta la derecha. Ajá. Va desde aquellos que querían fundar la patria socialista en Israel hasta aquellos que no reconocen al Estado de Israel hasta que llegue el Mesías. Claro. ¿Sí? Entonces, el sionismo es una cosa amplia. Le, digamos, el sector más progresista de la sociedad israelí es aquel que estaba identificado con el sionismo de izquierda, que es en parte aquel que, uno de los fundadores del Estado, es el sionismo de los kibbutz. Claro. Claro, sí. Que aquello ha ido desapareciendo, ya no es más aquella sociedad, digamos. ¿no? El Kibbutz ha ido perdiendo eh, fuerza, digamos, en la economía israelí. ¿Es indisoluble, bueno, un poco lo hablábamos, pero, pero me gustaría que, que un poco lo plantees: sí. ¿es indisoluble esta crisis política eh, y este avance de estas reformas judiciales con la ocupación y la tensión social que ese tiempo viven eh, los israelitas, los palestinos en el territorio? Sí, yo creo, que, yo creo que sí. Digamos, a ver, eh, sostener una ocupación eh, como la que se sigue sosteniendo hasta el día de hoy, eh, ser un Estado, hay que decirlo, un Estado opresor, esta cuestión de, de, de, de la historia judía de pasar a ser el oprimido a pasar a ser el opresor, a veces tratando de tener como argumento haber sido oprimidos y entonces ahora tenemos derecho a ser opresor, cosa que de ninguna tendría que ser totalmente al revés. Sabiendo lo que es ser oprimido y perseguido, tendrías que justamente eh, hacer todo lo contrario. Claro. Ahora, pensar que vos podés sostener una ocupación, vos podés sostener una guerra durante 50 o 60 años y que internamente no te va, a vos no te va a no te va influir en tu forma de vida, no va a influir en la política interna de tu, de tu país, es una cosa pueril, o sea, eh, la ocupación afecta a la sociedad israelí hacia adentro. Mm. O sea, si, si la ocupación no se... Aparte creo que la ocupación y los sucesos de la ocupación y los sucesos de la guerra eh, han hecho que los sectores más fundamentalistas de ambos lados Hayan sido los triunfadores. Claro, que es de hecho lo que estamos viendo, ¿no? Digamos Que se claro. que, que, utilice ese, claro. ese miedo, ese terror, ¿no? La utilización del terror por parte de la política, que, digamos, no, no es claro. exclusivo de Israel. Lo, lo, lo vemos acá. Alguien decía algo sí. que a mí me parecía una, al, un, algo interesante. Decía: ¿qué es lo peor del muro? ¿no? El muro, el muro de separación que hay entre este, Israel y los territorios palestinos. ¿Qué es lo peor del muro? Lo peor del muro es que funcionó. Eso es lo peor del muro. ¿Sí? Que alguien traza un muro este, cuando, en, en realidad, lo mejor sería que no existiese el muro. Pero el problema del muro es que el muro funcionó. Este claro. es el tema. Me viene a la cabeza cuando hablas del muro y, y de esta utilización, sí. ¿sí? Eh, cuando acá pensamos y si tanto se habla o tanto se utiliza, la grieta, ¿no? digamos, funciona similar, ¿no? Decir, bueno, vos estás de ese lado, entonces sos mi enemigo y por eso tengo que ir contra vos y no se puede dialogar y no se puede ¿no? Sí, en, pensar en, juntos, vivir juntos, convivir en ese caso. Sí, hay, hay un montón de intereses en estos oh. casos, ¿no? Eh, hay un, muchos intereses. Eh, la cuestión es que empezó a dejar de ser un problema para parte de la población israelí el tema de esta grieta, porque nosotros esta grieta la vivimos de manera interna. no Nosotros tenemos, vivimos aquello a lo que le llamamos la grieta. Eh, allá es un enfrentamiento más que una grieta. no Claro. Es, que, es Ahora, un pero... enfrentamiento. Hmm. Sí, allá nosotros estamos hablando, o nosotros queremos que haya dos estados para dos pueblos, que era la vieja solución, digamos, no eh, que está cada vez más lejos. Claro. Sí, sí, traicionada en aquel entonces, quizás, y hoy alimentada por los herederos de los mismos que la traicionaron en algún punto, ¿no? Sí. Digamos, hay una sí, línea. Sí, sí, y además tra traicionada, digamos, y, y digamos, había, como te decía antes, una generación que si bien participaba de ese enfrentamiento, tenía en su cabeza hacia adelante. Eh, yo me acuerdo algo que dijo Simón Pérez, ¿no? Cuando le decían a Simón Pérez que del otro lado había terroristas. Y yo veo, y Jimón Pérez en un momento dijo, yo más que terroristas veo un, un montón de pobres del otro lado. Tremendo. Mm. Una definición. Claro. Y no estamos hablando de cualquiera, ¿no? No, estamos hablando de Jimón Pérez. Claro. Pero no están más, esa generación no está más. Mm. Bien. O sea, esa generación que creó el Estado, no están más ellos. Bien. Eh, se plantea esto, ¿no? De, de, del riesgo, la democracia en riesgo y, y de una dictadura, ¿no? El avance. Sí. ¿Te parece que, que, que, que eso puede llegar a darse o va a ponerse un freno? Mira, porque... yo, digamos, sí. a uno ya lamentablemente no le sorprende nada, ¿no? Mm. Yo no, no, no, no hubiese pensado que alguien como Netanyahu hubiese persistido en el gobierno durante tantos años. Desde la eh, década del 90, digamos. Desde, digamos, desde la década no, del 90. Es un protagonista. Claro. Sí. Eh... Yo creo que hay algunas cosas que pueden llegar a... Eh, porque empezó a haber, como ya que nombraste la grieta, empezó a haber una grieta dentro del mismo Likud. ¿no? Mm. Esta opinión de decir, bueno, me parece que estamos pasando de la raya. Eh, yo tengo la esperanza de que haya un freno, de que la población israelí... Pero no la población israelí que hoy está en la calle y que, está, que es la convencida, sino la otra la población israelí que votó a esta opción en un momento entienda este, que una acción tan extrema puede llegar a Israel al, al, al desastre. Eh, digo, hay una señal de que las, las startups, las empresas sí. que son orgullo, eh, orgullo de Israel y las que tienen una cantidad considerable en, cuanto, en relación a su población, están empezando a retirarse de Israel. Yo creo que puede haber un freno en ese sentido. ¿no? Hay generales del ejército que están advirtiendo... Eh, sobre los peligros de esta de este giro hacia la derecha, hay reservistas, hay gente del Mossad incluso. Eh, yo creo que por ahí, pero no podría asegurar nada, no me no me atrevería no atreves, claramente. No no, no, no, no me atrevería porque te digo, hay cosas que hoy me siguen sorprendiendo. Bien, pero las protestas son numerosas. Las protestas son numerosas. Bien. Son importantes. Bien, ¿eso te da alguna esperanza? ¿Te parece que puede haber ahí alguna conciencia o puede que sea nomás esta cuestión? Yo creo que, si, yo creo que si, si estas protestas se sostienen en el tiempo, porque el gobierno qué va a hacer? Va a, va a resistir mm. y va a esperar que las protestas vayan se vayan disipando. Si estas protestas se sostienen en el tiempo, yo creo que van a obligar por lo menos a, a que esta eh, reforma... Eh, se posponga o se suspenda, eh, la o lo otro que puede llegar a suceder es que el gobierno, que esta coalición se rompa mm. y que pueda volver a haber elecciones. Claro, bueno, digamos, y continuar con una crisis política que, que no es de, los, de estos últimos dos años, ¿no? No, que son, hace, claro. Hace rato que viene en una situación de crisis política... Eh, Israel, ¿no? Eh, y una pérdida de terreno muy importante por parte de los sectores más progresistas, de izquierda a sí. centroizquierda. ¿Por, ¿Por qué eso? Digo... Porque yo creo que ahí hay, hay un, un. Bueno, por empezar, Israel no está parte del giro a la derecha que hay en todo el mundo, ¿no? Mm, este, no es ajeno. ¿Eh? No es ajeno a esa situación, no, de eso, ¿sí? ¿Claro? ¿no? no. De este giro a la derecha, de este ingreso del neoliberalismo, digamos, en, en todo el mundo. Eh, y yo creo que la izquierda. Lo, la, la izquierda que, Digamos, ¿qué, era ser, ¿cómo, ¿qué se consideraba ser de izquierda en Israel? Ser de izquierda en Israel se consideraba ser pacifista de ser de izquierda. Claro. ¿Sí? Muchos movimientos de izquierda en Israel se postulaban de izquierda porque querían la, porque proponían como solución a la vida israelí la paz con los palestinos. Parece que eso no alcanzó. ¿Sí? Y además los sectores progresistas de izquierda en el lugar como están como muy, ¿cómo te podría decir?, eh, están eh, instalados en lugares como Tel Aviv, como sectores muy relacionados a la clase media mm, y a las reivindicaciones de algunas minorías. Mm. Pero no existe, por ejemplo, este, no existen movimientos eh, nacionales y populares, no existe un populismo de izquierda en Israel. Claro. Hay un populismo de derecha encarnado por Netanyahu, pero no hay eh, lo que hoy podría ser algo como parecido al frente de todos, digamos. Sí. Este. De sectores del centro hacia la izquierda. No hay una coalición de ese, de ese tipo. ¿no? Bien. Se te intentó armar una coalición del centro a la izquierda en el gobierno anterior, donde Meretz tenía el partido de izquierda, tenía dos ministerios, pero no funcionó para fracaso. ¿Y qué lugar ocupan o podrían ocupar en pensar un nuevo Israel, digamos o en un Israel más eh, progresista, menos sí. belicoso, menos hacia esa derecha, eh, ¿Qué lugar ocupan eh, las comunidades judías en el exterior? ¿Argentina? ¿Buenos Aires la, es, digamos, una gran... Bueno, eh, un comunidad. Poco, nosotros, digamos, el llamamiento argentino judío es una organización que intenta representar a sectores progresistas de la comunidad judía eh, argentina. Que la comunidad, digamos, el sector progresista tiene una historia en la Argentina poco conocida, a veces, ¿no? Yo siempre cuento que eh, ustedes... Vos sabés que el, el, los sindicatos antes del peronismo eran anarquistas. Uh -huh. El diario anarquista La Protesta, que es un diario que sale desde 1895 hasta ahora, tenía una página en Yiddish. Sí, sí. Tenía una página en uh -huh. Digo, remarco esto para contar la importancia que tuvo uh -huh. en este, los judíos, digamos, en, en la constitución del movimiento nacional y popular, los movimientos progresistas. Eh, bueno, y nosotros, digamos, la comunidad, lo que sería la comunidad judía oficial, las organizaciones centrales como la DAIA, la AMIA, no se han expresado. Pero la cuestión no era necesario expresarse, sino por lo menos dar, abrir el debate. Claro. Abrir el debate. Ha sucedido en otros países. Este, nosotros estamos en una red latinoamericana que, está, que firmó un documento y va a presentar un documento. Hay mucha presión este, de la comunidad judía americana que. Bueno, hasta hace poco tiempo la comunidad judía americana era la comunidad judía más grande del mundo. Uh -huh. Había más judíos en Estados Unidos que en Israel. Ahora ya eso cambió. Eh, la comunidad judía americana, la comunidad judía francesa, digamos, como que hay una discusión y que hay como una este, un pedido de que esta reforma judicial se suspenda este, y de sostener el Israel democrático. ¿no? Hay una preocupación en todo el mundo. Bien, bueno, la crisis política en Israel y sus posibles consecuencias también en la comunidad judía en Argentina, que es muy grande. De todo esto nos estuvo, eh, o estuvimos charlando con Pablo Grodotnev, del Secretario General sí. de Llamamiento Argentino Judío. Si te interesó, te gusta eh, y querés comentar este video, podés hacerlo aquí abajo, podés poner me gusta, podés ir y suscribirte para también recibir materiales como este y... Bueno, le agradecemos a Pablo que no. nos acompaña. Gracias a ustedes eh, por, por la invitación, por poder contarle a la gente, este, a charlar de estos temas, porque bueno, a veces es muy difícil tener un espacio, eh, porque el, el, el judaísmo progresista muchas veces está invisibilizado. Eh, y ojalá que... Hay una canción de Charlie dice, ¿será como yo lo imagino o será un mundo feliz? Este, bueno, <risa> eh, ojalá que sea un mundo feliz, digamos, y que en Israel los compañeros y amigos y a todos aquellos a los que queremos este, puedan tener una democracia pluralista en el futuro. Bien, aquí tienen un lugar para, para muchas menos, debatir y, y verter sus opiniones. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vos.